Y, les, y, y la C, y, y la C, yo, yo, y saca pan en el mapa, What? y llega sin los controles, dice, wow, wow, yeah, Como dice, wey. Como dice? Luz, luz neón, qué hago yo, prendo un plon La U en los controles, cabana, el micrófono, Mucha pasta, mucha ganga, muchas hoes Rola la canala y cabana, ponche el joint Acá en el parque, por la calle, me siento yadón Corrijo mi camino como si fuera de Bronx Un crucifijo en la agua entera, quiero rezar a Dios Pa' que no me falte el dinero, comida y amor ¿Qué le voy a hacer? Andamos colocados en el barrio de mi rancho como siempre Las luces no me ven Quiero lucir un flow cabrón diferente al resto Así que entrego todo Así que entrego todo Así que entrego todo Así que entrego todo Así que entrego todo Así que entrego todo we, we. Cuanto más se me espera La esperanza que queda Viviendo en domingo fumando merca buena la noche bien pesada, bien pesada, si esto suena Camino y me siguen, pez y corro, no me llegan No dejo huella, no dejo huella Anoche bien tumbado en la calle con la esencia Hay cero placas, cero luces, cero mierdas Una vez que entras te alimenta de las letras yeah, yeah. Una vez que entras cabrón whoa. Whoa. Dice whoa. dice, whoa. dice, whoa. dice, whoa. dice whoa. Demasiado que no me acuerdo dónde estaba El día brilloso despierto slow en cama Haciendo drama por toda la sala Un blonde en llamas y el humo a la ventana Son las 12 PM y nos dan, ya no me llama Es hora de la guama para curarme la resaca Después de una media el Benja me marca Pasamos a tu casa después conectarla Andamos en el spot en la casa de Antonio Bruto domingo la resaca de stop motion Sin nada que hacer, sin nada que planear Salimos down al parque para fumar wey Pruebo de todo pero con nada se baja Todo el día en lagunas provocadas Oh shit, mi tristeza ordinaria Que mi viejo nombre se transforme en cabana Mi alma se purifica con rap y weed ey. Y no es así, no me quiero confundir Yo lo que más quiero es disfrutar aquí por mi vida que yo puedo ya fluir Fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, fumo, with, with Y si me equivoco, bienvenido, solo dilo Que es un domingo y a mi cuerpo quiero consentir Es un domingo por el barro y yo sigo aquí eh, Yo Y yo sigo aquí Y yo sigo aquí Y yo sigo aquí Y yo sigo aquí Y yo sigo aquí alma se purifica con rapidito Fumele, fumele Y no sé si no me quiero confundir No me quiero confundir, no me quiero confundir, hey